¿Me está grabando? Pimuna. La Sobre ascendencia personal y contribución social. Mi nombre es José Carlos. Soy miembro del equipo de líderes de la estudiante Estacional. Buenos días, soy Sonia Fernández y también soy miembro del equipo de líderes en de asistencia personal. Somos representantes de Castilla-La Mancha en el equipo estatal. Os presentamos a las personas que hoy van a participar en la píldora. Hablando sobre asistencia personal y participación social. Verónica Pavón Mejías, representante de las personas con discapacidad en Laú Toledo. Irene Ramos Rubio, representante y líder del Centro Quiracalo en Alcázar de San Juan y parte del equipo de líderes de AFAS. Vanessa Pérez Malasca. Miembro del grupo de liderazgo de plena inclusión Castilla-La Mancha. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Verónica, ¿nos puedes explicar en qué consiste ser representante de Daun Toledo? Pues en el mes de julio se realizaron unas elecciones en mi asociación. Yo presenté mi candidatura y fui la más votada por mis compañeros para ser representante de las personas con discapacidad en toledo. Muy bien, Verónica. ¿Y actualmente en qué actividad participas? Yo trabajo en un colegio de monitora de comedor. Vivo en una vivienda con apoyos compartidos. por las tardes voy a clases de empleo y participo en ocio con mis compañeros de vivienda. ¿Cómo te hubiera ayudado el tener un de personal, por ejemplo, para encontrar trabajo? Me hubiera ayudado en preparar el currículum, buscar ofertas, preparar entrevistas y formarme. ¿Quién te ayudó y cómo? Me ayudó Álvaro, que es preparador laboral y busca ofertas de empleo y nos ayuda en la asociación. Me presto los apoyos necesarios en mi trabajo hasta que me adapte al puesto. ¿En qué área de tu vida crees que te vendría bien tener una asistente personal? Me, me, me vendría bien para organizar las tareas de hogar, como gestionar el dinero para para, el mes, para conocer gente nueva y para gestionar mis citas médicas. ¿Conoces a alguien que tenga asistente, asistente personal? No, aquí no. Aquí nos prestan los apoyos, los, los profesionales de la asociación. esa nos puede puedes contar que es el equipo de vive es un grupo de personas con discapacidad intelectual que ayuda que ayuda a otras personas a ser independientes en el día a día y que además defienden sus derechos nos puede decir ¿En qué actividades participas a tú tu, tu, a tu mente? Pues participo en muchas cosas. Estoy en el equipo de mano en mano, estoy haciendo cursos. Estoy en dos días a la semana trabajando en un centro municipal. Participo en diferentes programas de plena inclusión, como en el Grupo de Ileraco. Hola. Por ejemplo. Vanessa, ¿te hubiera, hubiera ayudado tener un excelente personal en tu búsqueda de empleo? Sí, me hubiera, me hubiera facilitado en saber dónde buscar, echar currículos, preparar entrevistas en los primeros días de mi incorporación. Y ¿En qué otras áreas de tu vida te ayudaría un precedente personal? Pues en muchas cosas me ayudaría a conocer personas con las que poder compartir mis hobbies, en organizar, planificar las tareas del hogar, en las cosas del día a día. Seguro que mejoraría mi estado de anímico porque ahora estoy todo el día en pensión. Que con, que ¿Conoces a alguien que tenga asistencia personal? No, en Castilla-La Mancha es difícil conocer a alguien que tenga asistencia personal. A ver si esto cambia. Bueno. Irene, como líder del centro Fidacalo, cuéntanos qué es el centro. Tenemos dos servicios, uno abajo donde están las personas que necesitan más apoyos y otro arriba que con un centro ocupacional, que son personas más autónomas y donde se hacen diferentes talleres. ¿Qué haces allí? Soy, soy trabajadora de pintura y de artesanía. ¿Cuál asunto funciona como líder? Pedir que se nos escuche y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, también que el centro esté en las mejores condiciones. Por ejemplo, solicité, solicité durante los meses de verano en el horario del centro se ha reducido hasta las 3 de la tarde. Lo hablé con mis compañeros y los que estaban de acuerdo firmaron una hoja de sugerencias. Y ahora están estudiando esta propuesta para el verano que viene. A ver. el asistente personal es un profesional con el que se establece un contrato laboral y un salario. El asistente personal ayuda a la persona con discapacidad intelectual o en situación de dependencia a desarrollar su propia vida. Ah, apoya el proyecto de vida de una persona y contribuye a cumplir sus metas, deseos, ilusiones y sueños. Promueve la inclusión en la comunidad, ya que te presta apoyo directamente en el entorno. Está pensado para cualquier persona con todo tipo de discapacidad y para cualquier nivel de apoyos que necesite. Mi compañero José Carlos ha tenido dos veces asistente personal. Ahora él os contará su experiencia. Eh, José, disculpa, no te escuchamos. Tienes el micro cerrado. ¿Puedes empezar? Que no te hemos escuchado. Ay, ay, ay, ay, ay. Hola, me llamo José, José Carlos. Quiero contarnos que he tenido dos veces la experiencia de tener excelencia personal. La primera vez. Fue en Madrid. Mi hermano me buscó una ace acepción para hacer un curso de sesión laboral. Compartía piso con mi hermano. Le se puso contacto con pena de Madrid y no informó la figura de la excelencia personal. Fue un apoyo para mí en me enseño ir de un sitio a otro en metro también a cocinar un poco cuando mi hermano se fue hacer un máster fuera, yo me quedé solo en Madrid trabajando. En la segunda vez que tuve excedente personal, me, me apoy, apoy, ayudó Pena Cusón de Castilla-Mancha en Cuenca, después de apagar una oposición en me que y poco por popular a mi trabajo nuevo trabajo me apoyó mucho a conocer gente y no sentime tan solo hoy me siento contento en Cuenca y mi trabajo y, y el, el tiempo mi tiempo libre ahora las participantes quieren lanzar un mensaje para para todos los que no es que estéis venido viendo qué quieres decir sobre la esencia personal. Voy ahí. Es necesario que se conozca la figura de asistente personal y que llegue a más personas con discapacidad intelectual. Vanessa, no te escuchamos. Si estás hablando, no, no te escuchamos. Corazón, tienes el micro cerrado. La asistencia personal es clave para la vida independiente la vida independiente y la para la participación social. Necesitamos asistentes personales en castilla la mancha. Todas las personas tenemos derecho a participar en la sociedad, ya sea en ocio, en actividades de voluntariado, en política, etcétera Para todas las personas con discapacidad intelectual que necesitan apoyo, la asistente personal es la mejor opción, ya que es la propia persona con discapacidad quien decide quién, qué profesional se los da, cómo y cuándo. Antes de acabar, vamos a ver a las preguntas que nos habéis dejado. Eh, desde plena inclusión, Sonia Omedo. ¿Nos podéis contar la diferencia entre un preparado laboral y un asistente personal? Un asistente personal es una persona que contratas tú y te presta el apoyo en que necesitan lo que tú necesitas. José Carlos, ¿el asistente, ¿el asistente te vino bien para conocer gente? Sí. Sí. ¿Durante cuánto tiempo lo tuviste? Unos meses. Unos meses. vamos a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta vale. y dejamos un tiempo para ver si alguien más quiere comentar algo Sonia, yo creo que faltaba una parte que, que había preguntas hacia Irene que no ha podido contestar, yo creo le, le preguntamos lo del centro FIDACALO pero también le preguntabas a ella el que le vendría bien el asistente personal, ¿lo recuerdas? Ah, sí. Miren, ¿no voy a contestar? También viene bien el asistente personal? Ah, si sí, me hubiera ayudado a saber cómo tengo que pedir la cita, con quién tengo que hablar sobre los problemas de forma en general a resolver dudas que me surgen a veces. Hay algo que te hubiera resultado más difícil como líder de centro, de centro fidacalo. A la hora de pedir nuestros derechos, ha sido más difícil. Papeleo y la relación con el ayuntamiento. Desde de inclusión, no dice. ¿Y cómo contrataste al asistente personal? ¿Lo tuviste que pagar tú, José Carlos? No. Me solicitaron de pena acusión Sonia, ¿tú en qué participas actualmente? Pues yo participo en, en el, en el, en el, en el, en el asistente personal para dividir. Estoy también con Manesa en el liderazgo. Que ya sepa, ¿no? Participa más. ¿Te vendía bien? ¿No necesitas de personal? Pues sí. ¿Te No, voy a trabajar. pero no puede contar cómo te ayudaron en tu patata. Me ha ayudado al barrio. y he preparado preparador de octavo ya. Pero ¿cómo te ayudaron? Me, eh, me, me ayudaron a buscar al preparador laboral con, eh, con a, a buscar un trabajo en el, en el comedor ¿A ¿Alguno de vosotros os gustaría participar en más cosas? Sí, pero no tenemos tiempo. Yo no ¿Pensáis que es importante que en Castilla-La Mancha haya más personas con asistente personal? Sí. sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. vamos a dejar estos minutitos por si alguien más se anima a preguntar vale para que le respondáis acerca de asistencia personal y, y participación social o si queréis contar alguno algo más Va, vale ok También tengo que decir que, que, el, que, el, asistente, que el asistente personal es el que te ayuda a ti solo y el preparar la verdad lo ayuda a mucha gente. Muy bien, pues, bueno, como no hay más preguntas, eh, José, creo que ya nos quería recibir y ya cerramos, porque ya no hay más preguntas para, para vosotros. Muchas gracias. Son, espera, espera. Sonia, hay eh, líderes de mmm, Ana Jiménez, dice que conocéis cómo se tiene que tramitar esa prestación. Eh, aquí en Castilla-La Mancha todavía hay muy poquitas personas que la tengan. Es una prestación que depende del grado de dependencia y bueno, pues sería el trabajador social eh, del centro base el que pudiera gestionar esta prestación. Pero aquí en Castilla-La Mancha, como digo, se da en muy poquitas ocasiones. Estamos intentando que cambie y que muchas más personas con discapacidad intelectual puedan, puedan optar al asistente personal. Ana. El excelente persona había más fácil a la vida a las personas con discapacidad. Muy bien, José. Pues, si quieres, ya eh, como veo que tampoco hay más preguntas, no sé si alguien más quiere decirnos algo. Despedida. Si no, ya, pues, pues puede despedirlo si quieres, la píldora. Muchas gracias a todos por vuestra participación en la píldora pil, pil, pil, de, de hoy. Esperamos que os haya gustado y habéis aprendido algo. Más sobre el tema. Muchas a, a vosotros.